¿Qué tal amigos de Al día? Nos encontramos desde el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, donde en estos momentos pues, una familia denuncia una presunta mala práctica médica. Estamos aquí con la mamá del, del paciente, un bebé. Vamos a que nos cuente qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, amiga. Aquí me, no me no me colaboraron por lo que yo quería que me hagan la cesárea. Le suplicaba que me hagan la cesárea porque yo no podía dar a luz normal. De ahí no me quisieron hacer parte es, es la normal. Es, me hicieron a la fuerza normal. Me, yo me vine de sangriento y todo. De ahí yo le decía al doctor que por favor me haga la cesárea porque yo no podía dar a luz normal, pero no me quisieron hacer. Ahora el doctor me mete, se me pone aquí el pie. La rodilla me pone aquí. De ahí de la rodilla se baja él, me mata otro aquí. De ahí ya, como yo ya no pude dar a luz normal, de ahí cogieron y me metieron la mano. De ahí me, de, me desangré yo todo. Y a, primero me botaron el agua fuente. A las dos horas me sacan ya el bebé moradito. de ahí ya, No, cuando ya me lo sacaron ya no respiraba, ya salió moradito. ¿Esto cuándo fue, amiga? ¿Cuándo fue exactamente lo del, lo del el domingo? ingreso? Eso fue ayer ya, a las 7 más o menos en la mañana, que yo el sábado vine a las 10 de la noche, me regresaron porque yo estaba con fuerte dolor, le dije que me hagan por favor la cesárea, pero ellos nunca me hicieron caso de la cesárea, que me decían que yo podía dar a luz normal y yo les decía que yo no podía dar a luz normal. Me mandaron a la casa que venga a las 10 de la mañana, anoche, pero yo con el dolor no pude, vine anoche ya a las 4 de la mañana, de ahí me ingresaron a la sala de parto, pero no me quisieron hacer la cesárea yo le suplicaba a esos doctores que me hagan la cesárea pero no que yo dé a luz normal. Lo del niño fue ayer entonces. Sí. Fue del bebé lo de ayer a las 7 de la mañana más o menos. Ya estaba sin respirar, ¿no? Sí ya cuando me lo grave? sacaron sí ya cuando me lo sacaron ya estaba moradito. Se lo entregaron enseguida o le han hecho autopsia algo? No, no no le han hecho autopsia nada. ¿Cuál es el diagnóstico del médico al nacer el niño? Luego, eh, me dicen que es para este, un ese Palo. es un paro cardíaco, que le dio en la barriga nada más. ¿Y el bebé dónde está? ¿Lo llevaron ya a la morgue de Quevedo? ¿Dónde está su bebé? No, él aquí lo tengo. ¿El bebé es el que está en brazos de, de la señora? Acá. Sí, ese es mi bebé. Pues ¿Aquí en el hospital se lo entregaron directamente al bebé ya fallecido? Sí, ya fallecido y ahí no le dieron a mi esposo al bebé. Ya. ¿Y ¿No les explicaron el procedimiento a seguir, que ellos tenían que llevarlo tal vez a la no. morgue, no algo? Nada, solo me lo entregaron al bebé y dijo, tome, lléveselo. No llamaron ni a la medicina legal, nada. ¿Y qué documentos le dieron ahora? Ahí a mis familiares le dieron esto. Bueno, usted tiene aquí a su abogado. Sí. Vamos a conversar con el abogado representante aquí de la, de la señora que ha perdido a su bebé. ¿Cuál es su nombre, abogado? Muy buenas tardes, soy el abogado Walter Castillo Arcos. Abogado, cuéntenos un poco qué es lo que se conoce ya legalmente en torno a este caso. Aparentemente se presume una mala práctica profesional por parte de los médicos que atendieron a la señora Lourdes Arevalo en base y en virtud de que no se ha cumplido el procedimiento que por lo general tienen que cumplir los, los galenos. ¿no? La señora ingresa el día sábado 30 de julio aproximadamente a las 22 horas con fuertes dolores intensos. Eh, eh, la reciben, solo le hacen el tacto, pero no cumplieron con otro procedimiento que era ver los latidos de, de, del menor, eh, otras cosas no, que, que debían de cumplir los médicos. Entonces envían a la madre a su domicilio, ella va, de nuevo regresa a las 4 de la mañana, del día domingo, y la ingresan pues ya a, a realizar una labor de parto. En ese momento, pues, eh, también se omitieron ciertas, ciertas cosas, pues, ¿no? Eh, los médicos tenían que realizarle una cesárea porque la señora, bajo la edad que también tiene, ya tiene 43 años de edad, tiene tres hijos, aparte de, bueno, de su hijo que lamentablemente falleció y siempre ha sido con cesárea. Legalmente, legalmente, la probabilidad de muerte del neonato con las 40 semanas que tenía la señora con los latidos del corazón del, del neonato que estaban en perfectas condiciones, no había una probabilidad de muerte. La única probabilidad de muerte que se podía dar era en el labor de parto. Esto quiere decir que en el momento de que ella llegó a las 10 de la noche del día sábado, tenían que atenderla y cumplir con todo el procedimiento legal. Entonces nosotros nos solidarizamos con ella en virtud de que eh, mi hermano, el activista político David Castillo, recibió una llamada en este caso, eh, venimos y estamos aquí presentes porque estamos totalmente indignados. Lamentablemente, aquí en el hospital público, que conforma lo que dice la Constitución, la salud es un derecho, es un derecho inalienable. pero ciertos profesionales de la salud no cumplen su juramento hipocrático que hicieron en su momento determinado. Aquí hay una mala atención. Este hospital ya ha tenido antecedentes. Entonces, en base a todo el informe, porque emiten un informe estadístico de función, en la cual solo manifiesta que la muerte ha sido por causa no específica. Si hubo este, este, este detalle, este manifiesto aquí, el procedimiento de los médicos de turno era que... Llamen a, a la Policía Nacional para que hagan el levantamiento del cadáver y llevarlo a la morgue del Cantón Quevedo para poder determinar cuál fue la causa de muerte y el tiempo de muerte que tenía el neonato. Entonces, en virtud de eso, pues yo estoy aquí para presentar una denuncia el día de hoy en la Fiscalía y que la Fiscalía como ente regulador, como eh, la, la, la entidad encargada del proceso investigativo, pueda determinar si hubo responsabilidad penal en este caso. no. Eh, tenemos entendido que en base a lo que manifiesta el artículo 56 y el artículo eh, 145 del COIP, estamos ante prácticamente hasta un delito de mala práctica profesional. Estamos aquí para apoyar a la señora, eh, tenga todo el apoyo de parte mía, también de parte del psicólogo David Castillo y estamos prestos para ayudar. Muchas gracias. Vamos a seguir hasta la última consecuencia para investigar este caso? En conjunto con la Fiscalía, esperemos que también nos dé su apoyo. Vamos a seguir hasta lo último. Nosotros estamos de manera desinteresada. No vamos a cobrarle a la señora absolutamente ningún centavo, sino que estamos indignados. Este tipo de cosas no puede pasar. Hay que empatizarnos. Hoy día o ayer le pasó a la señora. Mañana puede ser familiar de cualquiera de ustedes. Entonces esto no podemos permitir y yo con mi conocimiento legal y mi hermano con su conocimiento psicólogo vamos a ayudar a la señora de manera desinteresada y vamos a llegar hasta las últimas instancias para que se pueda determinar y esclarecer cuál fue la causa de muerte del menor porque aquí en el hospital no nos dan una razón alguna cuál fue. Eh, eh, abogado, una consulta, ¿cuándo fallece el bebé? El, el neonato fallece el día domingo, el día de ayer, aproximadamente a las 7 de la mañana. Y el bebé que tenemos en los brazos acá es el bebé fallecido y todavía está eh, bebé, en, este, día, en este trámite. Exactamente, el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, los médicos le entregan el, el niño a los familiares. Cuando no era el procedimiento como lo había manifestado anteriormente, tenían que llevarlo a la morgue. Pero ellos desconocen el procedimiento, ¿no? ellos tenían que ser asesorados aquí, pero nunca pasó eso. Y esa es la indignación que tengo yo y que tenemos la mayoría de los, de los quevedeños al ver este tipo de, de actos inadecuados. Doctor, ¿cuál sería el procedimiento ahora a seguir dado que el bebé está todavía sin vida y en brazos de otra persona ya en la calle? Ha pasado 24 horas y el bebé sin vida está todavía en la calle. En estos momentos nos vamos a dirigir a la Fiscalía del Cantón Quevedo a interponer una denuncia y vamos a solicitar al fiscal o al médico legal autorice que se le realice una autopsia al neonato para poder determinar cuál fue la causa de muerte y con aquello pues seguir todo el proceso legal correspondiente. Ok, gracias al abogado. Este caso se ha registrado en el hospital, pues, eh, Sagrado Corazón de Jesús. Había un error en la claqueta inicial, porque se hablaba de un malestar en el hospital del IES, que fue una transmisión anterior, pero el hecho que estamos transmitiendo en vivo se ha registrado en el hospital Sagrado Corazón de Jesús, donde también se espera, pues, que las autoridades puedan dar la información correspondiente. Escuchemos. Que bueno, ya en estos momentos los familiares también con el abogado y el bebé fallecido en brazos de una de estas personas será trasladado hasta la Fiscalía del Cantón Quevedo. Reiterar que el bebé tiene 24 horas, más de 24 horas sin vida, fue entregado a los familiares ya este domingo y el bebé está siendo cargado sin vida, como les explicamos, más de 24 horas en brazos de uno de los familiares. Aún no se lo ha colocado en una caja... Eh, ...tampoco se lo ha llevado a la morgue y tampoco pues, ha recibido la cristiana sepultura. El bebé sin vida está siendo cargado por uno de los familiares desde hace más de 24 horas. Es el bebé que está en la cobija verde al fondo de las tomas. Ese es el bebé pues, que ha sido entregado ayer domingo sin vida a sus familiares... ...luego pues, de un procedimiento acá en el hospital del Sagrado Corazón de Jesús... ...acá en el Cantón Quevedo. Todavía podemos observar ahí, pues, a los familiares... ...junto con los con los abogados correspondientes... ...están realizando el respectivo trámite también... ...acá en los exteriores. En los exteriores de acá, del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos que abandonar el área ya que los guardias de seguridad... ...pues, nos están retirando de esta zona manifiestan que no tenemos eh, la autorización para estar en el interior de esta casa de salud, que estamos ya abandonando también lo que es el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes pueden observar ahí en las tomas que estamos desde acá del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, llevando la información donde pues una mujer de más de 40 años de edad llegó la noche del sábado para ser atendida. Sin embargo, no habría recibido la atención correspondiente, según lo que mencionan, le habrían manifestado que debía regresar hasta su hogar y ella regresó pues posterior con dolores, con dolores y lastimosamente perdió a su bebé. Ya eh, aquí en esta casa de salud le han entregado los documentos donde mencionan pues que ha fallecido por causas no determinadas según lo que mostró el abogado que está en estos momentos también llevando el caso de esta familia que se ha personificado pues para poder llevar adelante este caso también con un activista como mencionó allí en las entrevistas, el bebé que va saliendo en estos momentos en brazos de la señora que viene allí vestida de negra es el bebé que falleció este domingo acá en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, les fue entregado directamente a los familiares con un acta de defunción y nada más. Ellos entonces se han quedado en este lugar, pues están pidiendo explicaciones qué pasó con el bebé, de acuerdo con el abogado que está llevando el caso. Se va a pedir a la fiscalía que se investigue y que se haga lo que tenga que hacer para poder esclarecer este caso que ha enlutado a una familia. Esa es la información, amigos, que les podemos llevar a ustedes desde acá de los exteriores del hospital Sagrado Corazón de Jesús, reiterar que inicialmente había una claqueta puesta en las, en las tomas que mencionaba el hospital de Líes eh, por error se colocó esa claqueta, el hecho donde ha fallecido este bebé se registró acá en el hospital Sagrado Corazón de Jesús, entidad correspondiente al Ministerio de Salud Pública. Esa es la información amigos que les podemos llevar, gracias por permanecer conectados, ya en este momento también vemos a los familiares retirarse, hasta lo que es la Fiscalía del Cantón Quevedo, donde van a colocar la respectiva denuncia para que se inicie lo que sería la investigación, dado de que ellos mencionan que se ha dado una presunta negligencia médica, por lo cual pedirán a la Fiscalía que se realice la autopsia al bebé que está siendo cargado en brazos desde ayer a las 7 de la mañana que falleció le entregaron el bebé a los familiares y desde ayer hasta estos momentos el bebé está siendo cargado aquí en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Y en estos momentos vemos también a los familiares retirarse. Gracias a todos los que permanecieron conectados. No olviden eh, compartir esta transmisión, reiterar que el hecho se ha registrado acá en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.